Obrigada. La verdad, la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 The other, the other, the the other, the other, the other, O a perder suas experiências. O <SILENCIO> artista Empezamos en breves y la senda se corta a veces, es el directo, no es, no es la grabadora ni mucho ni nada. <risa> O e artista Live por la música, gracias por esos cinco likes E Survica y está es la intro de Survica. Hola chavales, aquí jaxgamer Gamer, 77 nuevo directito. Y esta versión, porque estamos en. El en el pero en este directo les voy a dar la IP oficial de SurveyCraft así que espectadores antes había 5, ahora hay 0 sí. voy a poner un poquito de música y dentro de un rato vengo con el directo y jugando una partida de Poleto y la IP. <tose> O que é Yeah. Então, <coughs> então, Es el director, así que participante de unos segundos. Se lo voy a compartir pantalla esta pinche canción troll. Siempre la voy a dejar puesta en la tele. Sí, quiero traer. A ver. Voy a compartir pantalla. Voy a poner un guapo, que es pinche Minecraft. No me abre. Y después voy a poner mi pinche guapo. A ver. Ya sé que es la empezaba a no un crack así que ahorita vamos a aplicar en 15 minutos así que venga a esperar no sé si lo están viendo ¿no? vale lentitud. la todo eso es lo que pasa siempre está en directo con la que tengo 22 fps y me va súper bien 30 fps la verdad Pero esta vez me hubiera un poco, tenía cuatro veces, En 14 minutos. En 14 minutos. Abre servidor, en la página oficial que les dejo una descripción para que jueguen. Ahí sí, me va Ahí lo que Ahí me no más GPS y esto se La que es directo. Es mía. Porque la mía es de yo... De rápido. Es bien lenta. Con los directo... ¿okay? Eh, de la IPI. 10 minutos. 10 minutos 10 minutos de de de de de de 10 minutos de de de de de de de de de de de No me va a directo, sí. Porque simplemente desactivé algo. Ahora me va a amar. Pinche, pinche. ay, los que me quieran en puta, es que hay. Busquen a mí, porque ya no me voy a poner a para nada. Ah. Ahí está, pero... ahí, está, no. ahí está bien 24 espectadores y después nada la la Hola, <pronunciar> <porque te veo> <S -m> <maneuver> qué Acá qué tal, qué tal, qué tal, qué Que y sale <tose> de un poco, de poco, de de ¿Verdad? Sí. Sí. Y a la hora de abril, serví crack. Bueno, música que vean la música. ¡Gracias! De Survical en la página oficial, así que voy a salir a la página o darle una lección donde está la página oficial de Survical. Ya ¿sí? ponéis entrada en la página. Y gracias a la página. El momento digao la IP de Survival es, es punto ocho, punto setenta y siete punto once punto ocho, digo, repito. 200.8. 7, digo 77. 118. Y se le dice ¿qué? IP de nos bueno, sigamos con el directo, por la música. Prácticamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Voy a enseñar. Pinches, lo voy a No, no. Ahora voy a enseñar. Mm. Ahora todo suena negro. A verlo. Voy a hacer unos me y que se creen, se dividió. La IP ya la ha entregado. La IP, y la IP. Y ya la puse en la descripción, así que utilice Aireas, ¿cuál es la IP? Es el Weeknight. Oh, vete a la página oficial de servidor. All right. Friday. Pinch Sky. En su terminamos con directo porque solo que se ve el directo más es el por la página oficial de ahí ahí Pero nadie se mete pinche servidor. Pinche servidor. Puedo dar rango, pero a quien quiera, a quien quiera entrar ya, puse la y pena de descripción. Del directo, digo. So, like the modern coffee, please. Complete the list. I'm to A ah, ver, se llama Gonzalo. No sé. Pero ahí grabaron un rato en su Ucrania entonces, tal vez. Ya llama Me aguantaba, decía Un Y se en la dirección. Y la el siguiente.